Parque Nacional Natural, Los Nevados Descripción del Área El Imponente Parque Nacional Natural, Los Nevados, se localiza en el eje cafetero, en el complejo volcánico norte conformado por el Nevado del Ruiz, con sus cráteres La Olleta y La Piraña, Nevado de Santa Isabel y Nevado del Tolima, y los paramillos del Cisne, Santa Rosa y Quindío fue creado con el fin de contribuir con la conservación de ecosistemas importantes a nivel mundial como tres de los glaciares que quedan para el país, Nevado del Ruiz, Nevado de Santa Isabel y Nevado del Tolima, ecosistemas de Superpáramo y Páramo, humedales altoandinos y bosques altoandinos y andinos. El parque, es un eje articulador de conectividad biológica en el contexto regional interactuando con entidades ambientales a nivel regional, departamental y local como son el Sirapeja Cafetero, SIDAP Risaralda, SIDAP Quindío, SIDAP Caldas, SIDAP Tolima, SIMAP Murillo, SIMAP Santa Rosa y SIMAP Manizales, entre otros. El parque, es el corazón de la región cafetera colombiana. Los ríos que descienden de sus picos nevados y sus páramos, riegan las tierras agrícolas y nutren los acueductos de las ciudades, pueblos y veredas del centro del país. El sistema de humedales de Otún, localizado en el parque, fue declarado humedal de importancia internacional por la Convención Ramsar. Conservar la riqueza hídrica y biológica, en armonía con las comunidades asentadas en la zona de influencia y visitantes. Nos permite tener una visión de un mejor futuro para todos. Aunque hay representatividad de muchas especies de aves, se destacan las siguientes: el periquito de los nevados, Volvordinchus ferrugineifrols, cotorra, Apalopsitaca fuertesi, condor andino, Vultura gripus, tororoide miller, Grayaria milleri, pato andino, Oxyura jamaicensis, águila crestada, Oroetus isidori. Perdiz colorada, odontoporus hiperditrus, perico paramuno, leptosica tabraniki, y terla que andino, andígena y sobresale el colibri de páramo, ochivito de páramo, oxipogongerini y stuibeli, endémico de la región y único en el mundo. Entre los mamíferos del parque, se encuentran, la danta de montaña, tapirus pinchaque, venado conejo, pudum epistopiles, venado cola blanca, odocoileus virginianus, tigrillo, leopardus tigrinus, y puma, puma con color. También hay al menos 20 especies de murciélagos entre insectívoros, frugívoros y nectarívoros.